que ha tomado con, con este equipo de prensa franco-macoriza. Esta situación se viene dando a raíz de la intervención que se hizo ayer con el general sobre los hechos de, de atracos que se están realizando en San Francisco de Macorís. Y es lamentable que, como también hemos denunciado muchas veces, los atracos, los robos, no salen en las notas policiales, son noticias que están, informaciones que están ocultando. Manejando. Entonces, el general... Pereira no quiere que nosotros eh, tomamos las informaciones de aquí del cuartel eh, sobre hechos y atracos que suceden a diario. Repudiamos esa situación y nos estaremos reuniendo con los derechos humanos para tratar de buscar una solución.